Bueno chicos, este vídeo va a ser rápido Hoy os voy a revelar qué tipo de qué música uso ¿Vale? Es de un videojuego Y de verdad que ese videojuego Me encanta El videojuego se llama Medieval Es este, de verdad Que lo trato como si fuera oro ese, Este juego jamás lo tiraría bueno esta música tiene un este juego tiene un soundtrack excelente y por eso lo uso porque es la única que la única música que me gusta y no tiene copyright al menos salvo mis vídeos para que vosotros podáis verlos con más facilidad bueno dije que un vídeo rápido ahora me estoy enrollando bueno si no te has suscrito, suscríbete ya y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!